¿Cómo estamos? Vamos a ir hoy día con una cumbia Una cumbia que tiene un aire guay, no así, un aire andino maravilloso A mí me encanta, a los estudiantes con los que yo trabajo en Perkenco les encanta Es uno de nuestros golden hits y esto se llama Mis Sentimientos Esta cumbia la encontré un día en YouTube tocada por una orquesta sensacional que se llaman Los Ángeles Azules y tenían una invitada en ese momento en el video, que es una chica eh, que no conozco mucho su trabajo, pero que la he visto acá con los ángeles azules, y también la he visto con la Natalia la furcade Su nombre es Jimena Sariñana Les sale maravilloso. Esta vez vamos a ocupar La menor, Do mayor, Sol mayor, y además... Mi mayor ¿Ya? El otro día Tuve la sorpresa De hablar con mis estudiantes Históricos Y se les había olvidado cuál era el mi mayor Yo me quería morir como profesora Pero bueno, el la menor Va desde la segunda cuerda Hacia arriba Y el mi mayor, que es igual Va de la tercera cuerda Hacia arriba Y suenan nada que ver Miren mayor, la menor, ¿ya? Así que háganse un cancionero, háganse una tablita con acordes, de última, impriman algo de internet, ¿ya? Porque para tener claridad uno tiene que aprenderse los acordes de memoria, no basta con que yo los ponga aquí, hay que aprendérselos. El día de mañana para tocar con otros músicos tiene que tener los acordes así fresquitos, ¿ya? Y también para poder cambiar de instrumento, de la guitarra a poder tocar ukelele, estamos a un paso, así. Entonces uno tiene que aprenderse los acordes porque en cada instrumento se hacen de una manera especial. Muy bien, esta canción la podemos tocar con un ritmo de guayno más tirado para la cumbia, y si son más estudiosos, podrían inventarle por ahí un, una especie de tumbaíto para la cumbia. Ya, pero se puede tocar igual como un guainito Les voy a mostrar las dos posibilidades. La primera sería... Suavecito, simple. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor, que me ha entregado a ti. No podré sobrevivir. Necesito tu calor. Yo la voy a grabar de esta manera. Sencilla. Pero el que tiene más soltura en la mano derecha, podría, por ejemplo, Ahora más que nunca te necesito punto. Vivir. Necesito tu calor Con calma chicos, esto les va a salir espontáneo Pero hay que dedicarse, hay que estudiar Como les digo, unas tres veces por semana Bueno, vamos con mis sentimientos Le puse el cejillo en el segundo espacio Porque me queda más cómodo Pero si a usted le queda muy agudo Lo saca nomás y lo toca sin cejillo ¿Ya? Ahí va Es mi amor que me he entregado a ti. No podré sobrevivir. Necesito tu calor. Si es fácil para ti, el abandonado es. Si es fácil para ti. sendero de amor, y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón, me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor, y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón, si es fácil para ti el abandonarme, si es fácil para ti Thank mm -hmm. you.